Juan Comprés, diputado de la provincia de Duarte, se refirió este lunes a la convocatoria que hizo el pasado domingo el secretario general del PLD, Reinaldo Pare Pérez, al comité político de ese partido para esta noche. Los estatutos tienen un mandato expreso, debe reunirse todos los meses eh, de manera ordinaria y extraordinaria cuando a veces quieran. Lo que más preocupaba fue era que habían durado cuatro meses sin reunirse consecutivos. Ya se reunieron el mes pasado y esta noche. Tienen, tienen la, esta reunión con temas eh, muy importantes y que son de actualidad nacional. Se discutirán una serie de cosas que cuando termine la reunión el secretario general le dará los resultados del lugar. Lo importante es que es el único partido que maneja y que hace reunir sus estructuras. Y que cuando el comité político dice que se va a reunir se pone en tensión todo el mundo político nacional y eso es importante. Y NTN.